Bien, no tenemos ningún incidente y solicitó que se reforzara la seguridad de los pueblos turísticos y también en la parte vial con el director del IECET. Eh, ha sido una reunión de más de una hora donde hemos pasado un balance positivo y el turismo terminará fuerte en este mes de diciembre y vamos a alcanzar cifras récord también en el año completo. Estamos eh, tomando las medidas de precaución a lugar para un fin de año donde las personas salen de fiesta y para reforzar los fondos jurídicos. Así que esa ha sido la visita y la reunión de hoy del jefe de la policía, el mayor general TEN, Cabrera Ulloa de la DMCD, Juan Peralta de IGC, Manzonara de Politur y el General Suárez, director del CESAC de la Seguridad de los Aeropuertos. Muchísimas gracias. En el fin de semana se cancelaron 39 vuelos, promedio de unos 11.000 extranjeros que dejaron de llegar a la República Dominicana. En el día de ayer estuvimos trabajando con la parte de aviación, haciendo contactos con los turoperadores, sobre todo de Canadá, eh, Sunwing, Air Canadá, pues y el Transat para solicitarles que reprogramen los vuelos en esta semana. Podemos anunciar que se han reprogramado 7 de 14 vuelos que habían canadiense suspendidos de la aerolínea Sunwing y en eso estamos en el día a día ocupándonos de cada detalle. El turismo es la principal industria de este país y el presidente día a día pasamos balance de cuántos turistas han llegado y reforzando en materia de seguridad para el director de la policía esto, las proyecciones que tenía el ministerio de turismo para alcanzar la meta que tiene el punto dominicano de 7 millones de turistas las cancelaciones de vuelos la república dominicana sobrepasará los 7 millones de turistas como lo hemos estado anunciando desde enero del año 2022 se van a sobrepasar pese a estas cancelaciones pese a la tormenta de nieve que afectó a Estados Unidos y Canadá vamos a sobrepasar los 7 millones de turistas lo importante es que mientras otros destinos se descuidan en la seguridad la competentes competencia de la región de República Dominicana la República Dominicana está dando seguimiento día a día a los pequeños detalles y a fortalecer la seguridad en nuestro país y que República Dominicana sea un destino seguro para los extranjeros también para ministro una pregunta mi nombre es moisés gonzález la semana pasada la semana pasada se reunió con el departamento de estado en Estados Unidos queremos saber eh, sobre esa reunión eh, si se trató algún aspecto relacionado a la seguridad de los estadounidenses aquí y por último si el modelo de seguridad turística en República Dominicana usted lo presentará en la feria de escritura ahora en enero el modelo de seguridad turística de la República Dominicana es un modelo. Eh, la creación del Gabinete de Turismo por el Presidente de la República ha sido una medida acertada y valorada y diferentes países no han pedido el modelo de este Gabinete de Turismo. Yo creo que en los últimos 30 años no se había visto nunca el Ministro de Turismo reunido con los altos mandos militares y esta no es la primera vez que lo hacemos. Ustedes mismos no han... Cubierto actividades en más de 10 o 15 ocasiones. Esta coordinación, donde el jefe de la policía, el jefe de policía, el jefe de la seguridad de los aeropuertos, de tránsito, de control de drogas, trabajamos unificados bajo el mando del presidente de la República, es una novedad y nos ayuda a accionar mejor y nos me ayuda a aumentar la seguridad de manera positiva en los polos turísticos del país. El Departamento de Estado no tuvo nada que ver con la seguridad, de hecho, nuestro sistema de inteligencia y las medidas de seguridad que nosotros estamos llevando a cabo son satisfactorias para ellos Hablan extremadamente bien la embajada americana de Politur de cómo se ha ido manejando Politur ahora debajo de la Policía Nacional. Hace unos días reforzamos Politur con 35 camionetas, 30 motores que le entregamos para estar preparados para estas fechas. Y la reunión en el Departamento de Estado fue un tema de aviación donde estamos dándole seguimiento al tratado de cielos abiertos que eh, República Dominicana por instrucciones del presidente tiene intenciones de firmar a inicio de año. Muchísimas gracias. Ah, el director de la policía. Hey.